Hace ya algunos días, bastantes días, que Omega Pro perdió su regulación por la FCA. Y siempre me pregunté qué opinaban los líderes o los, eh, la gente que da las charlas de Zoom todas las, todos los días, todas las semanas. Esta gente que convence en daré muchas comillas a la gente de ingresar a Omega Pro. ¿Qué piensan ellos? Y es ahí donde me di a la tarea de buscar información sobre justamente este tema. Y me encontré un pequeño video de el señor Juan Carlos Reynoso. Que donde él habla básicamente sobre la legalidad que tiene actualmente Omega Pro cuáles son las regulaciones que tiene, cuáles son eh, todos los mecanismos que tienen para darle seguridad a los inversionistas de Omega Pro. Entonces, básicamente vamos a ver eh, este video. Es un video de alrededor de 40 minutos, pero no lo vamos a ver completo. Vamos a, Voy a verlo yo sí completo. Y vamos a poner las partes más interesantes para que no sea tan, tan tedioso este tema. Más que este señor ya lo he escuchado hablar muchas veces y, y es cansado. Es cansado de escucharlo, su forma de hablar, su timbre... Es cansado. Entonces vamos a verlo poco a poco y comencemos. Lo que sucede es de que en muchos países, especialmente en casi todos los países de Latinoamérica, todavía no hay leyes que, que se hayan dado para tratar con este tipo de organizaciones. Eh, muchas agencias a veces mencionan los nombres eh, pensando ¿no? en malas experiencias que han habido con compañías que no han tenido éxito, que fracasaron por alguna razón y también se nos se nos menciona. Aquí el señor Juan Carlos Reynoso lo que dice es que están comparando a Omega Pro con eh, empresas o compañías similares que han hecho lo mismo y que han fracasado. Básicamente lo que está diciendo este señor es que nosotros tenemos que creer que Omega Pro haciendo lo mismo que otras empresas han hecho ellos no van a llevarse tu dinero, no van a fracasar. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Pero no porque eh, alguien haya salido afectado, porque hayan algunas personas afectadas, eso hasta ahora no ha sucedido en toda la historia de Omega Pro. Si ustedes buscan algún caso específico en el que algún inversionista alguna persona eh, haya perdido dinero en inversiones con omega pro eso simplemente no existe no existe básicamente porque está confirmando que es un ponzi un ponzi para que funcione tiene que pagarle a la gente y le va a seguir pagando. Justamente para que las personas que invierten y reciben sus ganancias sirvan como evangelistas, sirvan como predicadores de que Omega Pro es una buena empresa. La característica principal de un Ponzi es esa, es que ellos pagan, si sí pagan, mientras la gente esté ingresando dinero. Nunca van a haber casos aislados. Casos de que a un fulanito no le pagaron, pero a otro sí. A este sí le pagaron, pero a este otro no. Un Ponzi se caracteriza, se caracteriza por pagarles a todo el mundo. Cuando ya dejan de ingresar nuevos inversores, simplemente dejan de pagar. Pero no casos aislados, dejan de pagar a todos. Y justamente el hecho de que este señor me diga de que una de las cosas que hace grande a Omega Pro es que ellos pagan, justamente está reafirmando que es un Ponzi. Para el que ya sabe que es un Ponzi, esto es una característica vital de un esquema Ponzi. Si ustedes buscan alguna historia de algún asociado que no haya eh, cobrado, por ejemplo, por sus servicios, por su trabajo aquí en Omega Pro,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 El rol de las agencias del Estado, de los diferentes países, es realmente dar alguna tranquilidad, dar eh, garantías a la, al público en general, acerca de cuáles son las instituciones que están reguladas por ellas, pero hay muchas instituciones, lógicamente, que funcionan a nivel global, no al nivel local, Okay, donde eh, se hacen negocios se están haciendo negocios desde hace muchos años se permite hacer negocios a personas de diferentes países eh, y donde son mercados financieros de alta rentabilidad okay. eh, en muchos casos solamente estas agencias regulan internamente a las compañías a las instituciones que hacen operaciones dentro de ese país lógicamente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 no necesita estar regulado por ningún país en el que ellos tienen inversionistas porque es un modelo de negocios digital. Es un modelo de negocios que no existe en el mundo tangible. Entonces mi pregunta para Juan Carlos Reynoso es, ¿qué pasa con Netflix? Porque Netflix en todos los países en donde está. Cada país le pide pagar impuestos por todos los pagos que realizan las personas que utilizan los servicios de Netflix. Yo soy de Costa Rica y en Costa Rica ponen un impuesto agregado al valor de la suscripción de Netflix. ¿Por qué Omega Pro no está regulado? ¿Por qué Uber en todos los países donde está sirviendo sus servicios? Porque Uber sí necesita estar regulado si su negocio es digital, no tienen una sede física, pero utilizan los recursos de las demás personas. Entonces, esto de que no necesita ser regulado, de que no necesita tener permisos para trabajar en ningún país porque es un negocio digital, no tiene absolutamente ningún sentido. Las, las principales compañías eh, y los brokers de Forex están en Europa, en Asia, eh, entonces no operan de una forma física tampoco. Ya muchos de estos servicios operan solamente a nivel Internet. ¿Ok? Entonces, para, para este tipo de negocios no hay regulaciones en la mayoría de países. Entonces justamente por eso el hecho de que no hay regulaciones para este tipo de negocios principalmente porque trabajan en criptomonedas, dígase Bitcoin u otras plataformas que trabajan en Tron, en BTC, bueno ya lo mencionábamos en Solana, en Shiba Inu, hay muchas plataformas que trabajan en criptomonedas ¿por qué no lo hacen en dólares? ¿por qué? porque en ese caso sí queda un registro donde todas las personas pueden acceder y pueden solicitar un registro a cualquier banco donde estén trabajando en dólares y pueden darle una, una, un listado de todas las transacciones que han hecho y todo esto sirve para localizar las cuentas donde se están yendo estas cantidades de dinero justamente por eso trabajan en Bitcoin para que no queden registros ni se, y como no está regulado pues Omega Pro y muchas otras plataformas pueden trabajar a sus anchas y sin prácticamente tener ningún problema legal por las transacciones de Bitcoin. Al no haber regulaciones a estas agencias no poder regular ¿no? a una compañía como Omega Pro, eh, simplemente les toca advertir a la comunidad en general de que Omega Pro no es una compañía que esté registrada, que asegure ciertos eh, rendimientos, etcétera, etcétera. Y qué curioso que las compañías reguladoras, los bancos, estén advirtiendo sobre Omega Pro. O sea, eh, lo hacen porque están celosos de la gente que está ganando dinero, lo hacen porque eh, ellos quisieran tener la rentabilidad que tienen ellos y no pueden hay que, hay que analizar muy bien las, las cosas. ¿Por qué un ente que no está regulado como Megapro... sí tiene la razón? ¿Y por qué muchas organizadoras financieras, reguladoras y bancos... ...están advirtiendo ellos que sí están regulados... ...que sí cumplen con todos los parámetros legales? ¿Por qué ellos no tienen la razón? Hay que analizar ese tema. ...porque realmente sale del radar de ellos. ¿Okay? Y también hay que entender... De que todas estas agencias operan en países donde no hay leyes todavía para mercados de criptoactivos, de activos digitales, de servicios financieros digitales. Muchos países recién están elaborando proyectos de ley. Todavía no hay leyes. Por lo tanto, o sea, nosotros... Por lo tanto, Omega Pro se aprovecha de eso, de que no hay regulación sobre el Bitcoin. Nosotros estamos en, o, en otra dimensión muy diferente a la que ellos operan, a la que ellos regulan. Entonces, eso es muy importante entender por qué mencionan Omega Pro, por ejemplo, en la Comisión Nacional de Valores de España. Muy importante, ¿por qué la Comisión de Valores de España está mencionando a Omega Pro? Porque hay personas que probablemente ofrecen Omega Pro como un fondo de inversiones, ¿no? Eh, de acciones, por ejemplo. ¿No? Y Omega Pro no trabaja en el mercado de valores, no trabaja en el mercado de acciones. Al no trabajar no, ¿no? en el mercado de acciones y de valores, pero al ellos tener conocimiento que en ese país se está ofreciendo Omega Pro como una oportunidad de inversión en mercados de alto rendimiento, simplemente también hacen esa advertencia. O sea que lo que está diciendo es que la Comisión de Valores de España no sabe cómo funciona Omega Pro. Y que por eso es que advierte a la gente de que es una estafa. O sea que Omega Pro tiene la razón y la Comisión de Valores de España ni siquiera sabe a qué se dedican ni cómo funciona el mercado de criptomonedas, ni cripto divisas ni forex, ni nada de esto. Entonces, o sea, Omega la gente de Omega Pro es muchísimo más inteligente que la, la gente de la Comisión de Merc de Valores de España de que Omega Pro no está registrada como una compañía de, inversión, de inversiones eh, eh, con la Comisión Nacional de Valores de España. Nótese la, la, la, la, la, cómo de una pregunta complicada dan respuestas muy fáciles, muy sencillas, y cómo manipulan la información a su favor para hacer quedar bien sus argumentos, las cosas que hablan sobre Omega Pro. Pero es que, claro, no tendríamos por qué estar registrados porque nosotros no operamos en ese mercado de valores de España. No estamos eh, operando como una compañía de acciones. Nosotros operamos exclusivamente en el mercado de Forex. Y ese mercado... Entonces, ¿debería estar regulado en el mercado de Forex por la FCA? ¿Por qué perdió su regulación? Quiero saber. El mercado de Forex no necesariamente opera en España. Entonces hay que entender que todos estos anuncios, todos estos... Nótese cómo lo que, lo que dice una cosa con otra se contradice. Antes ellos presumían que tenían la regulación por la FCA para trabajar en el mercado de Forex. Y ahora ellos dicen que en España los están atacando porque ellos no trabajan en mercados de acciones sino en mercado de Forex entonces deberían de estar regulados por la FCA, cosa que actualmente el día de hoy que estoy grabando este video 4 de abril del 2022, ellos no están regulados por eh, la FCA. Estos avisos son avisos eh, muy normales que hagan, pero eso no quiere decir que estén diciendo de que Omega Pro es una compañía que esté estafando, que esté engañando que esté sí lo están diciendo justamente por eso están advirtiendo a la gente les están diciendo que no inviertan en esto ¿Por qué? porque ellos legalmente no pueden decir que es una estafa porque no tienen pruebas pero al hecho de advertir a la gente de que no inviertan de que no entren a esta plataforma básicamente les están diciendo que es una estafa sí. Eh, eh, creando o haciendo actividades ilegales, simplemente Omega Pro opera en un mercado alegal, porque todavía ni siquiera tienen leyes por lo mismo ellos se aprovechan de la situación porque saben que eh, el trabajar con este tipo de sistemas que son es esquemas Ponzi y trabajar en Bitcoin no está regulado en ninguna parte entonces de eso justamente es de lo que se aprovecha este tipo de gente para tratar ...con este tipo de servicio que nosotros ofrecemos. Y así como Omega Pro, hay mercados nuevos financieros... ...que se están desarrollando en todo el mundo... ...que mucha gente todavía ni siquiera los ha ido a mencionar... ...pero son mercados financieros nuevos... ...que están desarrollándose a una velocidad eh, bastante, bastante rápida... ...y donde se están generando valores muy grandes. Fijo hablar de los NFTs o de o del metaverso. Yo no sé ustedes, pero yo eh, eh, estoy viendo constantemente todas estas plataformas que salen y todas tienen algo en común, que utilizan los NFTs para llamar a la, a la atención de la gente y el, el, la cuestión del metaverso, que ni siquiera actualmente se sabe al 100% cómo va a funcionar el metaverso pero ellos ya lo utilizan para, para enganchar a la gente. De hecho, hay plataformas que llevan el nombre de, de meta, meta Algo, metatrader Simplemente porque es algo novedoso, ni siquiera se sabe el 100% cómo funciona. Pero funciona para atraer a la gente que le gusta las cosas nuevas. Probablemente muchos de ustedes han oído hablar del metaverso. Lo ven. <risa> Les el estoy diciendo. El es mundo paralelo digital <risa> que están creando las principales compañías de tecnología como <risa> Facebook, como Apple, ¿verdad? Esto es increíble. La gente de verdad, esta gente utiliza todo lo que la gente desconoce para engañarlo. La gente ni siquiera sabe a ciencia cierta cómo va a ser el metaverso. Se sabe que va a ser. Como un videojuego donde te vas a poder reunir. Donde vas a poder comprar, vender. Pero a ciencia cierta ni siquiera existe. Ni siquiera lo han lanzado al 100%. Lo que es una versión muy alfa, muy beta. Donde ni siquiera funciona a como debería de funcionar. Entonces no se sabe el metaverso. Cómo va a funcionar al 100%. Y esta gente lo utiliza como gancho. O se hace increíble. Y el metaverso es algo totalmente nuevo, pero en el metaverso ya hay fondos de inversiones, se están haciendo eh, inversiones en este mundo digital paralelo, que todavía no existe ninguna ley para ello, pero ya hay más de 500 billones, 500 billones de dólares. Aquí me podría decir que son 500 billones, mil billones, 435 mil trillones con 800 céntimos, que, o sea, estos datos, ¿de qué, de qué le sirven a Omega Pro? El metaverso es una cosa aparte, Omega Pro, no es, o sea, ay Dios, es increíble. Que se están eh, invirtiendo, que se están manejando en ese mundo digital paralelo, que está en otra dimensión. Oigan, oigan cómo habla de un mundo digital paralelo que está en otra dimensión. Parece que está hablando de la Matrix, parece que está hablando de un mundo onírico, parece, no sé. Eh, habla como de, de un mundo mágico, fantasioso. Que, eh, ni siquiera él sabe que es el metaverso. Donde se está buscando duplicar todo lo que hacemos en este mundo físico, pero es como en un mundo... De hecho, el, el metaverso... Se asemeja más a un videojuego. No es, no es tanto como él lo, lo plantea. Como que es como, como allá, como un mundo eh, paralelo, como Matrix. Es más como un videojuego donde tú entras. ¿Alguien, alguien aquí ha jugado VR Chat. O sea, el metaverso se asemeja más a eso que a lo que este señor está diciendo. Un mundo ficticio, en un mundo eh, paralelo que existe en la imaginación de todas estas personas que han creado ¿no? ciudades iguales como son nuestras ciudades, han creado bancos, eh, todo tipo de servicios que hay en el mundo real se están creando en este universo paralelo y lógicamente... Se... Uh, si estamos hablando del metaverso de Facebook, ¿tiene más sentido que Facebook monopolice el sistema del metaverso no es como que un banco decida ok voy a poner mi banco en el metaverso eh, eh, no es como que eh, o sea sí se podría pero todo eso lo va a monopolizar Facebook, todo lo que suceda a nivel económico en, en el metaverso lo va a monopolizar Facebook, van a ser ellos los que van a tener sus bancos, sus tiendas porque tiene sentido, ¿por qué van a gastar esta cantidad insana de dinero que está mencionando este señor para que otros bancos generen dinero dentro de su plataforma? O sea, sí, podría funcionar, pero tiene más sentido que ellos creen su propia criptomoneda, su propio token, creen sus propios mercados, creen que la gente gane dinero en su propia criptomoneda, en la criptomoneda creada para el metaverso. O sea, tiene más sentido analizarlo de esta manera que como lo dice este. Señor, que Están se creando ve que no operaciones sabe de valor. mucho de cómo funciona. Al aquí. ser un universo digital, ¿verdad? Para ese universo digital se necesita de monedas digitales que puedan operar en ese mundo digital. Entonces, al crearse un sistema económico paralelo en este mundo imaginativo, en este mundo eh, paralelo, en este mundo onírico, en este mundo imaginativo, en esta, en esta cosa que yo no sé qué es, en esto que estoy hablando, que solamente digo palabras que salen de mi boca, que, que yo quiero hacer creer a la gente que es algo que, que, que está ya muy lejano, que es mágico. Alelo, en esta dimensión digital, lógicamente, en ese sector financiero también se van a poder hacer operaciones con criptomonedas, con algunas criptomonedas especialmente creadas para ese mundo. Y esas criptomonedas... Por fin dijo digo algo que tiene sentido. Por fin dijo digo algo. ...van a estar vinculadas al mundo real donde nosotros estamos porque se van a poder intercambiar. Esos valores se van a poder intercambiar de ese mundo paralelo al mundo en el que estamos nosotros. Pero eso que está diciendo se aplica para el... las criptomonedas. O sea, para... Para, para lo que ya existe, lo que ya conocemos de las criptomonedas, también se aplica. Ah, como también se aplica de, de una manera que, por ejemplo, si yo tengo mi tarjeta de débito y tengo dinero en ella, eh, podríamos decir que este dinero que yo veo en mi cuenta reflejada son números digitales y que cuando voy al cajero y saco mi dinero es dinero físico dinero Fiat pero pero este señor en, entonces qué es lo que se, lo que se mucho de las ahí? cosas un mundo de negocios digitales que están operando en diferentes dimensiones y las personas que están entrando, que se están arriesgando a entrar no solamente son personas, Hoy día también son compañías, grandes compañías de tecnología, están apostando por crear estos servicios financieros digitales en el metaverso. Y se están empezando a crear ganancias similares o mayores a las que hay en este mundo digital. Ahora yo les hago una pregunta. Si ya en este mundo, en ese mundo nuevo, ¿no? que prácticamente en el año pasado salió ¿no? esta creación, y ahora está en plena evolución si ahí se está creando una gran oportunidad para hacer riqueza y se están moviendo cientos de millones y cada vez más billones de dólares ¿no estarías tú interesado en entrar a ese mercado también y participar y generar esas ganancias oigan que el, siempre generan oigan, el nivel de manipulación es todo esto que estaba hablando todo esto que estaba mencionando del metaverso y que eh, eh, es, es para, para captarte para, para, para involucrarte en, en lo que sea que te quiera meter este señor tiene mucha eh, eh, habla, tiene mucha verdad, vas muy... a esperar a que tu país pueda crear alguna ley que hable de eso que todavía ni siquiera existe en el vocabulario de ellos para tú poder ganar por supuesto que no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 empiecen a crear leyes para estos mundos financieros que vienen del futuro, que se están creando en el futuro, que se están creando en mundos paralelos, probablemente... Se están creando en mundos paralelos, o sea, es increíble, por Dios. Cómo la gente cae en estas cosas, en este nivel de, de marketing tan barato. O sea, eh, darte la sensación de urgencia, que hagas una compra impulsiva, por el hecho de que el metaverso ni siquiera se conoce, pero ya tienes que estar invirtiendo en estas cosas y por ende tienes que estar invirtiendo en Omega pro porque o sea, no, no todo muy mal. Gente, las leyes de tu país van a tomar años. Todo muy pero eso mal. Eso no quiere decir que tú tienes que esperar años para poder tomar ventaja de todas estas oportunidades. ¿Ya? Entonces, tú tienes que preguntarte, o sea, voy a ser una persona pasiva y voy a esperar. ¿Qué a nivel? Que los políticos, ¿Qué los gobierno de mi país se pongan a analizar si eso eh, les conviene o no les conviene. ¿Qué nivel el de mundo, manipulación? ¿no? El primer mundo está creando estos universos con estas oportunidades donde se está generando mucha riqueza y donde no tiene ningún prejuicio de que vengan personas a través del Internet de cualquier parte del mundo. ¿Vas a tú esperar o vas a tomar iniciativa? Este señor ni siquiera tiene claros los conceptos de lo que es el metaverso y aún así lo promociona. Habla del metaverso como si fuera, como si fuera algo que realmente la gente conoce al 100%. Actualmente lo único que sabemos del metaverso son dos videos que ha hecho eh, Mark Zuckerberg. Y, y una versión beta que funciona tan mal que la gente no las está utilizando, pero se asemeja más a un videojuego, la gente ni siquiera sabe cómo va a madurar este, este proyecto, cómo va a evolucionar, cuál va a ser su etapa final, y este señor habla de eso como si fuera la panacea, o sea, si fuera lo mejor que puede pasarte en la vida cuando ni siquiera... Nadie sabe cómo va a ser el, el metaverso, ni siquiera, les apuesto que ni siquiera Mark Zuckerberg sabe cómo va a finalizar, cuál va a ser el, el, el, el, la, el, el proyecto ya pulido, cómo va a quedar, porque en el momento lo que, están, lo que tienen es una idea, es un proyecto en el que se está trabajando pero se va a ir modificando para mejorar. Sin embargo, en la actualidad, en este momento, no se sabe cómo va a funcionar el metaverso. Vas a tomar ventaja o vas a sentarte y vas a estar en desventaja. Entonces, tienes que darte cuenta que no tienes que estar esperando a que tu país regule ciertos mecanismos de inversión porque probablemente no lo van a hacer en los próximos 5 o 10 o 20 años. Muchos políticos todavía no entienden esto. No lo van a hacer en 10, 15, 20 años. Porque el propósito de las criptomonedas es que no sea regulado. Por eso existen las criptomonedas. Porque no son reguladas. Es un sistema descentralizado. Pero que de eso a que estafadores tomen la criptomoneda y la utilicen para estafar y robarle a la gente es otra cosa. Las criptomonedas, el bitcoin, es una herramienta de gran valor que puestas en las manos correctas pueden generar mucho dinero. Pero a que esquemas ponzi tomen las criptomonedas para endeudar y embaucar a la gente, que es cosa que va a pasar sí o sí, se van a ir con tu dinero, y luego no va a haber forma de cómo rastrear todas esas transacciones, eso es totalmente diferente. La mayoría de políticos, especialmente en Latinoamérica, eh, ni siquiera se han preocupado de entender el mundo financiero digital como está. Están más preocupados en sus problemas internos, que son los mismos de siempre, que son problemas que vienen eh, acarreando desde hace muchos años, que ni siquiera están contemplando eso. Pero sí hay algunos países que sí están tomando ventajas, sí se están proyectando y se está viendo claramente que van a ser países que van a crecer muchísimo, donde eh, se está abriendo, no, se está abriendo la economía para que las personas que están dentro de ese mundo puedan ir y crear esos negocios. Por ejemplo, ese es el caso del Salvador. El Salvador es el, pa el primer país de Latinoamérica que acaba de adoptar el Bitcoin como una moneda de curso legal. Y mi pregunta es, ¿y cómo le está yendo a El Salvador? ¿Le estará yendo bien? ¿Le estará yendo mal? Porque lo que yo sé a El Salvador no le está yendo tan bien como parece. Y de hecho, la mayoría de salvadoreños ni siquiera utilizan el Bitcoin, siguen utilizando su moneda fiat como método de pago. Entonces, ¿Cómo le está yendo El Salvador en su sistema económico? ¿Mejoró? ¿Empeoró? Yo considero que ni mejoró ni empeoró. Sigue estando exactamente igual a como estaba antes de que aceptaran el Bitcoin como moneda eh, regulada dentro del de Salvador. Entonces, eh, no, no, no. ¿Y qué quiere decir eso? Que el Bitcoin es legal para hacer transacciones de dinero. ¿OK? Entonces eso también hace de que ese país las reservas que tiene de dinero que todos los países guardan empiece, hay empezado a convertirlas en vez de tenerlas en dinero o en oro en Bitcoin y como todos saben el Bitcoin es una tecnología, es una criptomoneda que sigue creciendo, que sigue evolucionando, que sigue ganando valor y todas las... De hecho, están en caída total. O sea, el Bitcoin está... Ese justamente es justamente el problema de las criptomonedas. Que es, es muy volátil. Un día puede estar subiendo, otro día estar, puede estar bajando. Y ahorita está de caída total. O sea, va en picada. Se va a recuperar porque tiene efecto rebote. Porque tiene que volver a recuperar esos picos de, de crecimiento que tuvo actualmente. Pero... En este momento está decaída no es como que va ganando valor, no es como que, como él lo dice, que va subiendo su valor. Las personas que apostaron por el Bitcoin para guardar valor en los 12 años de existencia que tiene, han venido generando un promedio ¿no? de incremento de ganancias de un 180% anual con interés compuesto. ¿Ya? Entonces, mientras las leyes de muchos países ni siquiera tienen leyes para el Bitcoin, el Bitcoin hace 12 años viene generando casi un 200% de forma sostenida anualmente con interés compuesto en los últimos 12 años. Entonces, ¿qué Hasta donde yo sé, yo tengo un monedero digital, hasta donde yo sé no se puede hacer interés compuesto con el bitcoin hasta donde yo sé y no creo que se pueda estar ganando un 200% cuando está en caída a no ser que lo inviertas en, en forex verdad o cosas así pero teniendo solo tu dinero en una cartera y que vaya de caída el bitcoin o sea no tiene sentido que estés ganando tanto pasa personas de muchos países se arriesgan eso sí los primeros inversionistas las primeras personas que compraron bitcoin en su momento tuvieron muchas ganancias. Actualmente eh, esas cifras son estratosféricas. Muchos de ellos ya los retiraron, pero sí pudieron tener muchas ganancias, eso sí es cierto, pero de eso a manipularte para para convencerte de que Omega Pro no necesita estar regulado por eso, o sea, no. Son dos cosas totalmente diferentes. también a invertir, a comprar bitcoins, en un inicio cuando nadie lo conocía, cuando simplemente era un proyecto, y hoy día esas personas son millonarios, multimillonarios y en algunos casos billonarios. Entonces todo eso ocurre en este mundo acelerado de la tecnología, de los mundos digitales, y ahora en el mundo del dinero digital, estas cosas vienen sucediendo eh, de una forma muy rápida, ...y con un crecimiento muy acelerado... ...acuérdense que todo lo que ocurre... ...en el mundo digital... ...ocurre demasiado rápido... ...y produce mucho dinero... ...mucho más dinero que en el mundo tradicional... ...el mundo tradicional se ha vuelto lento... ...el mundo tradicional paga muy bajos rendimientos... ...el mundo tradicional depende de muchas cosas... ...y leyes físicas... ...en el mundo digital... Todo se hace de forma acelerada, se hace de forma rápida, se hace de forma sistemática y por eso se pueden crear esos resultados, especialmente todo lo que está ocurriendo con el dinero digital es lo que más riqueza está creando, entonces no te puedes dar el lujo simplemente de esperar a que en tu país digan, ah ya, ya va a ser ahora legal, ahora sí, cuando todo el mundo ya se hizo rico, cuando todo el mundo lo empezó a adoptar, entonces cuando todo el mundo, ahora tú vienes como la cola de todo eso que fue una gran oportunidad por 10, 15 o 20 años. Entonces no te puede estar el lujo de esperar por los políticos de tu país para que te digan que esto es legal y que es una forma eh, regulada para tú también poder tener esa tranquilidad en la en, en la seguridad, en lo garantizado, no hay ninguna ganancia. Si tú estás pensando todavía en que los bancos son, son tu opción para tu guardar dinero o ganar dinero, o sea, tienes que darte cuenta que desde hace muchos años, todos los que usan bancos simplemente... Este señor lo que tiene es que es un gran vendedor, es un gran promotor de marcas. Eh yo lo sé reconocer muy bien de hecho actualmente el libro que estoy leyendo ya, hoy, ya por segunda vez es este de acá que se llama Vendes o Vendes de Gran Cartón el cual te da eh, muchas herramientas eh, para lo que es el marketing para lo que es vender un producto, el que sea pero sí noto muchos paralelismos entre lo que el señor dice de una manera muy mal aplicada de una manera muy desagradable pero si sí se ve que este señor está preparado no en el tema de finanzas no en el tema de criptomonedas no en el tema de metaverso que se ve que conoce muy poco pero sí en el tema de vender y eso es preocupante porque la gente que está preparada para vender te vende cualquier cosa con tal de ganar ellos su incentivo, con tal de ganar ellos la promoción que se pueden ganar. Entonces, hay que poner mucho cuidado en esto. Pierden dinero. Pierden dinero porque la economía de todos los países no tiene una devaluación aproximadamente de un 10 a un 15% anual. Y las tasas de interés que pagan los bancos no llegan ni siquiera a un 2 o un 3%. Bueno, ya, Entonces, ya vimos suficiente. Poniendo dinero. En... De este señor, el video va por la mitad. Son, llevamos apenas 18 minutos. Y creo que no es necesario verlo completo. Para darse cuenta que este señor es manipulador. Para darse cuenta que este señor quiere manipularte. Quiere manipular la información para para salirse con la suya entonces eh, creo que, que alguien con dos dedos de frente si es que si es que alguien eh, puede darse cuenta este señor nunca dio una respuesta confiable nunca demostró con argumentos sólidos simplemente fue un hombre de paja simplemente eh, comparó una cosa con otra eh, mostró unas tecnologías nuevas pero nunca da respuestas concretas y el que se deja enredar el que se deja tramar con estas habladurías está bastante mal pero bueno, esa es la gente que, ha, que está detrás de Omega Pro. Y es preocupante saber que hay gente que sigue esta compañía y la defiende a capa y a espada. Pero bueno, eso fue todo por el día de hoy. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.